Hola a todos los seguidores del Fries, hoy vamos a hablar un poquito de deportes Vamos a hablar de Wimbledon, vamos a hablar de la Fórmula 1, vamos a seguir hablando de Messi y de Cuauhtémoc Blanco Ustedes se imaginan a Rosberg y a Hamilton yendo a preguntar aquí al DF ¿Cuántos puntos les quitaron de su licencia por el chingadazo que se metieron? Mercedes amenaza seriamente en multar o suspender a Hamilton y a Rosberg por haber hecho su chingaderita ¿No? Está muy bien que haya competencia entre compañeros y en alguna época nosotros nos hemos ofendido ¿Por qué en la Fórmula 1 hubo ayuda de un coequipero al otro? Es correcto, pero han afectado al equipo Entonces Mercedes ha hablado muy claro y ha dicho que si vuelven a hacer esa chingadera, ¡FRAIS! El Checo Pérez, quien ha hecho un buen papel últimamente, salió afectado del choque de este par de pendejos Checo, si vivieras en el DF lo comprenderías, cabrón, eso nos pasa todos los días Siempre un pendejo hace algo adelante y nos quedamos parados, es normal hijo, es tu karma por ser mexicano hoy no evito decir que el Frais tenía razón, se lo dije se lo dije que el niño querido, ahorita decía que se retiraba pero lo íbamos a regresar, todos nuestros paisanos ya están ahí en la lluvia en contra del tiempo, las inclemencias, pidiendo que no se vaya el ídolo y aparte, yo no sé si es por pendejo, por muy previsores o oh, de verdad hicieron una nueva historia buenísima Porque el señor Horacio Rodríguez, gobernador de Buenos Aires Ya tenía hecha una estatua de Messi Entonces, construyó la estatua en dos días O construyeron la estatua para festejar que iban a ganar la Copa América Y ¡Fries! llega el otro pendejo y falla su penal Bueno, la versión oficial es Que el gobernador de Buenos Aires Develó una estatua de Messi para pedirle a Messi que regrese a la selección el contemporáneo monstruo del fútbol cristiano, Ronaldo, invita a Messi a que regrese. Que dice que no está acostumbrado a quedar en segundo lugar, que cualquiera puede fallar un penal y que seguramente lo asimilará y regresará porque es muy importante que la albiceleste cuente con este ídolo. Tirando nalgadas. Oh, no es cierto. Estoy practicando mi top spin. Para todos los amantes del tenis. Ahorita está el torneo más grande de cada año, se llama Wimbledon. Donde los hombres aún son caballeros, donde respetamos a las personas, donde se respetan entre deportistas y donde los más grandes del tenis han hecho sus más grandes hazañas. La noticia verdadera es que Novak Djokovic, que lleva un año y había ganado cuatro Grand Slams en serie, fue eliminado. ¿Por quién? Por un pendejo. No, es cierto, fue Sam Quarry de los Estados Unidos. Al ser eliminado, Djokovic de Wimbledon abre la llave. Para que Roger Federer esté muy cerca de ganar lo que puede ser su último Gran Slam y número 18. También está un partido de alcanzar a Jimmy Connors en más partidos ganados en Wimbledon. Le deseamos mucha suerte a su majestad Roger, que gane Wimbledon, que gane su último, lo que puede ser su último Gran Slam. Y ahora, Price. Vamos con el Cuau. El Cuau es mi ídolo, el Cuau siempre ha sido mi ídolo y no lo más mío, de todos los mexicanos. Y el Cuau es el mejor futbolista que ha sido presidente municipal, le guste a quien le guste, y vamos a hablar de él próximamente, te queremos Cuau ¡Fries! y no olviden, cuando vayan al estadio